Para poder grabar una sesión en Zoom, podemos ingresar directamente a la reunión vía página web o vía aplicación. Iniciamos sesión y lo primero que nos aparece en la parte inferior es el botón de grabar. Podemos activarlo y se nos habilita la opción de guardar en la computadora con la tecla Alma R o grabar en la nube con la tecla Alma C. Al grabar en la computadora podemos utilizar el, el espacio que tenemos en el disco duro para poder almacenar nuestras grabaciones para poder iniciar la grabación simplemente hacemos clic en guardar en la computadora automáticamente escuchamos el audio que nos dice que ya se empezó la grabación y en la parte izquierda podemos ver que nos aparece un cuadro de diálogo que nos indica que se está grabando la sesión tenemos dos botones el primero nos permite pausar la grabación y el segundo detener la grabación si utilizamos este último se va a cortar la grabación hasta ese momento en cambio si utilizamos la opción de pausar podemos más adelante continuar y grabar solamente los elementos que nos interesa es una buena ventaja al utilizar este botón ya que nos permite grabar los puntos más importantes de la sesión podemos compartir cualquier documento automáticamente igual nos va a grabar cualquier cosa que estemos compartiendo de igual forma cuando estemos compartiendo un documento nos vamos a la parte inferior derecha en los tres puntitos donde dice más hacemos clic ahí y aquí también nos aparece el botón de pausar y detener hacemos clic en pausar y automáticamente se detiene la grabación de igual forma nos vamos al mismo lugar y podemos reanudar la grabación. Si queremos detener definitivamente la grabación, nos vamos al mismo lugar y aquí vamos a detener la grabación. Dejamos de compartir pantalla y cuando finalicemos la sesión, al finalizar la sesión, recién se va a guardar la reunión en nuestra computadora. Aquí es muy importante que le demos el tiempo necesario para que se guarde la grabación de forma correcta si cerramos esta ventana o presionamos este botón vamos a interrumpir la grabación y por lo tanto no se va a guardar o se va a guardar un archivo defectuoso al finalizar la grabación automáticamente se nos abre la carpeta donde hemos guardado la sesión de zoom y el archivo que nos interesa es este que es de tipo mp4 bueno eso es todo ahora ya sabes cómo grabar tus sesiones en zoom no te pierdas los próximos videos donde te voy a enseñar más trucos para que seas un experto en el uso de esta aplicación. Nos vemos. Chao, chao.